¿Qué tal muchachos? En el video de hoy les voy a compartir el trío perfecto con Mr. Negative. Como cualquier masito de Mr. Negative, lo que vas a necesitar acá es robar la primera línea del mazo, en este caso las cartas que tienen el coste más bajo, ya que lo ideal sería que las cartas de coste más alto se queden en el mazo para que cuando salga Mr. Negative y se active, pues esas cartas que se van robando van a costar cero energía. Pero sucede que con este mazo, cuando todos los planetas alinean, da una gran satisfacción ganar una partida con este masito muchachos. Expliquemos rápidamente rapidito de qué trata este masito de acá, comencemos por Psylocke, Psylocke es una cartita de rampeo como bien ustedes saben y que va a servir exactamente y precisamente para que la lances en el turno 2 para poder rampear a Mr. Negative en turno 3, el mismo propósito puede tener aquí Sabu también que en turno 2 sería lo ideal que lo puedas jugar y así puedas rampear a Mr. Negative en turno 3 o inclusive también lanzar un Dark Hawk en turno 3 y aquí tenemos a Ironheart que es una carta de bosteo y debido a sus stats sería lo ideal que se robe después de que se ha activado Mr. Negative. Luego tenemos a Misty que gracias a su habilidad tiene sinergia con varias cartitas de este mazo. En este caso puedes sinergiar con Darjo con Iron Man, puede sinergiar también con Null. Y obviamente si es que es robada negativizada esta cartita pues vas a poder hacer unos combos más alucinantes todavía en el turno final. Y ahora tenemos aquí a Killmonger que más vale por su habilidad que por sus mismos stats. ¿Y por qué te digo esto? Porque gracias a la habilidad de Killmonger vas a evitar que puedan anterior a tu Galactus, y hay un counter que se está utilizando bastante últimamente y es con debris donde ponen una roquita en cada ubicación haciendo posible que no puedas jugar Galactus y ahí es donde Killmonger puede limpiar todo eso, además también que hay ubicaciones donde te ponen raptores o te ponen ardillas y ahí también Killmonger te puede salvar de esas situaciones para que luego puedas lanzar a Galactus tranquilo, luego viene el rey que va a dar origen a todo el mecanismo de combo que va a ser Mr. Negative, esta es una carta la más valiosa de todo este mazo, por supuesto que sí y va a hacer que todas las cartas inviertan justamente su poder y su coste de energía también lo cual puede hacer que muchas de las cartas que se encuentran en la segunda línea pues terminen costando 0 de energía y ahora nos vamos con Dark Hawk, que debido a los stats que tiene va a ser muy bien negativizado siendo un 0-4 esto va a ayudar a que justamente la ausencia de Korg y Rock Slice se pueda de alguna manera compensar porque qué va a suceder acá en una situación normal en el turno 6 el oponente solamente tiene 3 cartas en el mazo lo cual hace que Dark Hawk pueda hacer solamente o pueda tener solamente 6 de poder pero al estar negativamente Gana esos 4 puntos adicionales Y puede llegar a tener 10 de poder Lo cual ya está bastante bien Y ahora muchachos nos vamos con Iron Man Que es una de las cartas favoritas del mazo de Mr. Negative Y que debido a los stats que tiene hace que sea perfecta Para ser negativizada Puede llegar a, a dar mucho poder en una ubicación Debido a la habilidad que tiene Iron Man Pues siendo un 0-5 lo lanza solito En una ubicación y ya la ubicación tiene 10 de poder Y Si le pones alguna otra cartita más Pues imagínate el cielo es el límite Con el Iron Man ahí pero tiene para hacer Varios combitos acá no, con Mystic por ejemplo O puede hacer también un combo con Arnim Sola de repente puedes duplicar Iron Man en las otras Ubicaciones e incluso ganar ahí O también puedes hacer un combo con Galactus al final También no. de repente lanzas Galactus Depende si lo has sacado negativizado en turno 5 lo lanzas y de repente ahí con, con apoyado con un Iron Man negativo pues no deberías perder en esa partida y ahora nos vamos con la carta que es el gran motor de robo de este mazo que vendría a ser Jane Foster esta cartita de acá va a hacer que sea posible que tengas otra línea de juego o tengas otra posibilidad estratégica además también de Galactus esta carta va a hacer que tú puedas robar las cartas negativizadas en el mazo que ya tienen coste cero de energía y aquí tenemos 5 cartas nosotros que vendría a ser Iron Hard Arjo, Iron Man Arnim Sola y nul, estas cartitas de acá así te robes dos de estas cinco y está buen valor digamos que podría haber dado ya con Jane Foster el haberla jugado así que si en caso no pudiste lanzar un Galactus en, en su momento de repente puede ser que por ahí eh, Jane Foster te dé otra línea de juego también para que puedas robar algunas cartitas de coste cero que van a ser muy potentes para que puedas asegurar la partida y aquí nos vamos con Arnim Sola que vendría a ser Un plan B, más que todo en caso pues No hayas podido jugar a Galactus Porque pues tú sabes, si juegas Galactus Rompes todo y ya no tiene sentido jugar Arnim Sola Ahí, ¿sí o no? Pero si no pudiste Jugar a Galactus o sientes que Galactus no es la mejor Jugada, pues tienes la opción de Arnim Sola Para poder duplicar alguna de las cartas De repente que puedan valer la pena aquí Acá puedes duplicar a Iron Man Puedes duplicar también a Darjo, ¿no? Y puedes hacer, digamos, o poner buen poder En esas ubicaciones donde tal vez haga Falta y así poder ganar sin problemas la partida. Y otra cosa más es que Arnim Sola también te puede ayudar a poner cartas en ubicaciones donde no se pueden jugar cartas como por ejemplo el Santo Santorum o el Dominio de la Muerte o el Altar de la Muerte o el Castillo de Plunder, por ejemplo van a haber muchas opciones ahí que te va a dar Arnim Sola ante ciertas situaciones que puedan ser desafortunadas para ti y donde pues el Arnim Sola pueda poner esas cartas haciendo que su poder también sea bueno de repente y con eso ganando la partida y aquí ahora nos vamos con null que el trabajo de null va a ser específicamente funcionar con galactus aquí generalmente galactus va a destruir muchas cosas y esto va a hacer de que lo puedas lanzar también a null con una buena cantidad de poder al final justamente de la partida o en el turno final en este caso acá pues null si sale negativizado también sería espectacular porque aparte que ya gana 6 de poder de por sí más el poder que puede llegar a ganar digamos con todo lo que ha destruido galactus pues puede llegar a tener una cantidad endemoniada de poder, hay casos donde de repente tu oponente te está jugando mazo de destrucción está destruyendo cosas y tu poder de Null está aumentando y a veces sin necesidad de que uses a Galactus de repente puedes combarlo con Arnim sola, de repente tu Null tiene no sé 15 de poder por ejemplo acumulado, lo juegas, tiras Arnim sola y ese 15 de poder se convierte en 30 verdad, porque destruiste justamente esos 15 de poder de Null y los otros dos que salen salen con 30 de poder y es una cosa bastante bonita, es algo que se podría hacer pero de acuerdo a la situación en la que te encuentres y ahora muchachos, continuamos con este Big Bad Que hace este mazo mucho más contundente Y sorpresivo vendría a ser Galactus ¿Y por qué digo sorpresivo? Porque Galactus viene prácticamente camuflado en este masito de acá Galactus, la, el oponente generalmente no se espera a Galactus en este mazo No va a jugar alrededor de Galactus Inclusive a veces ni lo va a conteriar Tú vas a estar jugando tranquilo tus cartas Vas a jugar a Mr. Negative De repente por ahí el oponente no tiene ni idea Que tú tienes a Galactus acá En muchas ocasiones, claro está Y cuando lanzas a Galactus, oh sorpresa No todo y el oponente no estaba preparado para recibir ahí a Galactus y para eso tú ya tienes algunos robos muy buenos tal vez que hayas hecho con Mr. Negative como un Iron Man por ejemplo con coste cero de energía o de repente tienes un Null también con coste cero de energía Darjo con coste cero de energía lo cual hace que sea increíble se podría decir acá poder jugar a Galactus y ganar la partida de una forma muy aplastante pero bien muchachos ya he explicado un poco de teoría sobre este mazo y ahora sí vamos a ver algunas gameplays y ese man es este, ese man... Hace muy buen contenido Uy la mentis acá viejo No No me va a servir ahora Mira qué mala suerte oh. Darjo tampoco no me sirve acá viejo Qué mala suerte oh. No tengo nada que me sirva acá al final Va oh. Qué asqueroso oh. ¿Cómo me, me está saliendo bien el roo Y las ubicaciones salen hasta las huevas oh. Pues eso ya tiene mucho que ver con la constancia De los creadores de contenido viejo a ver, ya man, pero qué diablos hago acá Sí, claro, él es, él es de Runaterra, sí, pero puso, o sea, el pata como te digo se aburría mucho Cuando salió lo de Lich, el pata se quejó bastante, dijo que iba a dejar de jugar Pues estaba aburrido, un poco extremo su, su reacción, pero bueno Cada quien pues, viejo ahí ya, ya ve sus cosas, man a ver, espérate. Acá puede estar, puede, puede estar bueno poner Thor y, y Arnim sola después, ¿no? No tengo otra forma de ganarle acá. ¿o? Lo otro es que pase turno, ponga Psylocke, este y después ponga Galactus acá. Lo único. ¡Qué bendición, ve! Be! A ver... es lo único que puedo hacer. Ya sería un chiste ganar con Galactus y, y la Jane Foster, viejo, acá. Aún. Sería un chiste ganar así, ¿eh? Te salió tantos en cajas, muy bien, viejo. Pero hizo mañana igual en las mañanas. Sí, ya no diario, pero hizo... Claro, es que, es que él está metiéndose en, otro, en, en otros juegos. A mí no solamente está jugando Marvel Snap. Pero sus mejores números, por donde lo, de lo que yo sé y lo que he visto, es que los tenía en Marvel Snap. Sus mejores números están en Marvel Snap, definitivamente. Ya, esto va para acá. Pero bueno, si tiene cómo evitarlo al Galacto ya fue... Po. Si tiene cómo evitarlo al Galactus, ya fue. Eh. Ah. El problema que es que puede lanzar todavía muerto y tal, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema acá? Voy a terminarle empatando nomás sin que mueva ni una carta. Podemos jugarla hasta el final a ver qué tiene. ¡Oh, se retiró! ¡Let's go! Mira, una situación adversa, viejo, ganando la partida. Toca a Mr. Negat y tienes que tener cartas con poder bajo, con coste, con coste y con poder bajito. Como las que estás viendo acá ahorita. La Jane Thor y Killmonger más que todo son... El Killmonger es por las stage. Y Jane Thor es para tratar de sacar las cartas de, de poder cero... Que se vuelven coste cero con Mr. Negative. ¡Ay, oh, Krakoa acá! ¡Qué pesado! Si, sí, ojalá que salga algo de coste 4. Sale Mr. Negative sería bueno. Vientos. Vientos y marea. Ya, esto lo podemos dejar acá Mr. Negative. Muy bien. Taskmaster... ¿Pero qué tienes acá de grande para poner con Taskmaster? ¿Con Darkhawk? No, no te aseguro igual Ya, mira, salió null Acá está brutal Ahora, el problema es que yo necesito que salga Esto lo puedo poner acá sin problema Necesito que salga Killmonger Pero yo creo que es un poco tarde, ¿no? Y tengo todavía en el mazo a Darkhawk y a Iron Man Que los puedo robar con Jane Mira, ya salió Iron Man ahí Ay, ay, ay, ay, ay. Ya, ya, está genial, está genial, está genial. Ok, ok, ok, ok. No está mal eso. Es una buena cantidad de poder ahí. Pero tengo Darjo acá y él tiene solamente cuatro cartas, eh. Ahora lo otro es tirarle que si se roba Killmonger estaría genial. A ver qué le va a jugar a él. De ahí, esa ubicación ya ni la juega él. Ya esa está. Ah, la verdad, está ganado eso ahí. Y acá me va a robar, mira, me va a robar Mystic, me va a robar Darkhawk. O sea, esos son. Esa es brutalidad pura, eh. Vamos a jugarlo hasta el final, ¿ya? Se rindió, viejo. Es que, es, es que sí me había favorecido bastante el RNG acá, eh. A ver, Bardeluk, Bardeluk, Bardeluk, Bardeluk. Está mal. Eh, Sunspot está bueno acá, sí ¿Cuál? Mi prima con sorpresa, la que te gusta ¡Ah! A ver de acá vamos, vamos Mansión X, por favor, dame Mira, ve, qué pendejada Espérate, ¿con Killmonger? Nah, no, no, no, ya perdí acá, ya No, no le voy a ganar. Espérate, con Bar de Luke de repente sí le gana, ¿eh? Mmm, el problema es que no tengo nada de espacio para jugar acá. Eh, Iron Man puede ser la siguiente apuesta ahorita. Lady Sif O que si pone, ojalá que ponga. Ponte a la derecha, viejo. El, Dime que eres un bot. No parece bot eso tampoco. Esto por acá, sí. Tengo para hacer Iron Man y para hacer este Mystic acá. Modo, tiene todo, man. ¿Para qué lo expulsa, papi? Estaba divertido, estaba divertido este chacotearlo. Se la quería dar de vivo, viejo, y hasta que se rejodió a cabo. Le falta calle al hombre, viejo. Tú tranquilo, nada más. Ponle, de, de, habilítalo, no, si quieres. Mientras no sean así faltas de respeto, pues. ¿Se le puede ganar acá? Eh, Se le puede ganar, ¿verdad? Eh, a menos que tenga alguna forma, viejo. Pero si no... Vamos a poder poner hasta 20 puntos más de poder aquí. Sí, sí, Fibapi. Gracias, gracias. Gracias. No lo vi necesario todavía. Oh, vamos a hacer snap acá. Porque esta partida está muy interesante. Cómo puede terminar, ¿eh? 20 puntos más de poder. Ah, está poniendo ahí el... Él dice... Ah, ¿tú crees que me vas a venir a bluffar a mí? Dice... A ver... ¿Qué tenías acá? Yo soy Iron. <risas> ¡Ay, qué bonito, viejo! Pensaba que ibas a ganar la partida... agu, agu, viejo! Pues... Por más lamentable que parezca es así... A ver, Lemuria... Ya... A ver, acá esto... Ah... Ya... Yeah. Por acá será... Necesitamos esto... Dark Hawk... Mr. Negative... Una de las dos... Puede uh -huh. poner varias cartas ahorita, ¿no? Como, como que no... Pero creo que esto sí está... Está justificado, me parece, acá... Ah, a ver. Bueno, ya le matamos la reality stone a igual. Pues, pues, pues, pues, pues. Eso no está mal. No sé si tirarlo por acá de repente para ganarle con Lockjaw o la línea. Que probablemente se pueda, eh. Ya bien. Nada mal eso. Tengo para sacar todavía Iron Man Darko. Lo bueno es que tengo para hacer Jane Foster acá, viejo. Uy. A ver, si no. No, no robes, por favor, ninguna carta. Ya, bueno, robó Darjo, ya no importa. Esto por acá. Uy, esto acá está. Tiene para que. Está bonito esto. Está bonito. Acá tiene para hacer Darjo mis. Este. Uf, qué bonito. Este combo está hermoso. Está hermoso este combo, viejo. Pueden hacer. ¡No! Ok. Pero debe tener forma todavía de poder bostear, ¿no? No, muy bien. Ya, hasta ahorita le vamos ganando. Y mírame, mira, mira, mira ese combo, mira ese combo, mira ese combo. ¡Al! Ya, a ver, pero aquel Arnim solo medio que no sirve, ¿no? La miércoles, todo lo que ha salido acá. Ya, a ver, ¿puedo lanzar a Iron Heart? Puedo lanzarla por acá de repente. Luego, lo bueno es que tengo muchas cosas buenas para jugar acá. Cuatro más, eh, 8 o 12, ¿verdad? a de poder. Tú debería estar ahí listo, creo. Lamentablemente, Arnim solo acá no funciona. Sí, más que suficiente, la verdad va a ser. Pero te acaba de conseguir muy poquito poder, ¿no? se retiró. Era para no era para no hacer snap acá. Con este masito me divertido bastante jugarlo pero como les digo es más que todo diversión y no es competitivo. Por ahí de repente alguien podría jugarlo de manera más competitiva pero tienes que tener mucha paciencia con el tema de los robos porque dependes bastante de ello también. El hecho de que tengas que estar robando las primeras cartas de la, de la primera línea de este mazo para poder digamos tener una, una partida digamos más eh, balanceada para ti. Una partida que esté más inclinada que tú puedas ganar. Pero me han pasado también casos muchachos en que he robado la segunda línea solamente y... Prácticamente es rendirse nada más y volver a continuar con otra partida para ver qué tal van los robos. Pero cuando todos los engranajes de este mazo funcionan, muchachos, hace que sea muy placentero el poder jugarlo. Es muy divertido, muy placentero, muy ameno, la verdad. Es muy genial poder jugar este masito de acá cuando todo funciona bien. Así que por ahí les recomiendo que lo, como entretenimiento, que lo tengan ahí. De paso, como que pueden conocer un poco el estilo de juego también de los jugadores Mr. Negative. Pero para quienes son amantes de Mr. Negative, seguramente este masito de acá van a tratar de darle una oportunidad y ver qué tal les va. Pero bien muchachos, cualquier duda o consulta la pueden dejar en la descripción de este video. Recuerden acá que se les agradece bastante los comentarios, me gustaría que le puedan dejar acá. Ayuda a que el canal pueda seguir creciendo y que YouTube pueda seguir recomendando estos videos. Por otro lado, también estoy de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones en vivo en la plataforma Morada. El enlace se encuentra también en la descripción de este video. Pues ahí les agradeceré. Si tienen cualquier duda o consulta la pueden también hacer ahí. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.